Moisés tiene 8 años, fue rescatado de las aguas de un caño y es cieguito. Flipper fue rescatado por urgencias veterinarias con fractura de cadera sufre incontinencia urinaria bueno, él es torcido, camina torcido, por eso se llama así, porque tiene un problema de cadera y es muy, muy alegre y muy consentido ella es miel, su nombre es porque es muy dulce, es muy gordita entonces por eso a veces es de difícil la dulce. bueno, ella es ballenita y sufre a veces de ataques de miedo, le tiene miedo a la pólvora, a la lluvia pero es muy tierna y dulce Dylan es lindo con los humanos, pero muy bravo con los otros perros, bueno, este es Jacobo y este es Google, los dos de urgencia. Veterinarios que tocó quitarles una patita. ¿Por qué? Este tuvo dos disparos en su pata y tocó amputarse. A todos esos perros que acaban de ver, de difícil adopción, les pues vamos a dar un año de comida gratis. Y a todos los demás, si usan el código Serafín van a tener el 10% descuento de descuento en su compra. Y adopten siempre a quien nadie quiere adoptar. Adopta un peludo.